Empezamos en vivo comentando que el Congreso de la República acaba de reconocer en la constitución peruana el derecho de acceso a internet como un derecho fundamental. Vamos a comer, vamos a conversar un poco sobre, sobre ello, qué es lo que implica y eh, cuáles son los alcances de ello. Eh, María Lip, también de Hiperderecho, para un poco discutir esta problemática que de hecho es una modificación muy. Este, es una modificación eh, interesante que, bueno, viene de lado con las constituciones latinoamericanas, pero vamos a conversar con ello. Hola, María Liz, ¿cómo estás? Hola, Liz, ¿qué tal? Y bueno, gracias a la gente que se está uniendo, súper chévere, porque esto salió, salió ahorita. ¿Se me escucha bien? Porque me escucho repetida ahorita. ¿Sí? sí, te escucho bien. Lo máximo. Eh, bueno, como decía Dilmar, de hecho fue como noticia reciente ahorita, eh, lo que, que acá lo tengo escrito, así <ríe> que se ha reconocido a Internet, el acceso a internet eh, como un derecho fundamental en la Constitución. Entonces, eh, ahorita estamos con Dilmar eh, como representante legal de hiperderecho para que nos cuente un poquito qué significa esto. Sí, bueno, eh, de hecho, el, los proyectos de ley que se hicieron para reconocer al derecho de acceso a Internet como derecho fundamental datan de tiempo atrás, de varios años. Eh, una propuesta que hizo Mauricio Muncher también hace mucho tiempo, entonces el, el predictamen, o sea, las últimas etapas de, para aprobar este proyecto comenzaron más o menos en noviembre, diciembre del año pasado. Uh -huh. Entonces, eh, hubo también iniciativas por parte del congresista Alberto de Belaunde, este, y más o menos la idea es que todas estas, todas estas propuestas giraban en que reconocer en la Constitución el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental ¿y eso, y eso qué significa? ¿eso qué implica? ¿no? El, el reconocer del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental implica que eh, el Estado va a garantizar el acceso a Internet de todos los peruanos de todos y todas los peruanos eh, en condiciones de igualdad ¿no? porque se genera una obligación en el Estado de proveer el acceso a Internet. Ahora, esto no necesariamente significa que te va a ser gratuito en todos los casos, ¿no? Eh, lo que se hace es en, en este sentido es reconocer que el Estado tiene que implementar infraestructura, el Estado tiene que este, promover también inversión en infraestructura para reconocer el derecho de acceso a Internet. Y que esté en la Constitución, eso ya hace un derecho exigible, por así decirlo, directamente, ¿no? Este, cualquier afectación que se podría dar, eh, situación posible de censura en Internet, sería una afectación a este derecho de acceso a Internet, ¿no? Entonces, eso sería lo que, en cierta medida, implicaría el reconocer el derecho de acceso a Internet en términos generales. Y una pregunta, aquí, o sea, porque también hay mucha literatura sobre qué es el acceso a Internet per se, ¿no?, y tenemos hasta el momento alguna noción y aquí cabe mencionar también que estamos hablando de esto como con no sé con el pan recién salió del horno y asumo que en los siguientes días va a haber mucho más análisis en esto pero ahorita lo que con lo que dices o sea suena súper bien no si se, de, de alguna manera la gente va a poder exigir que el estado sí mejore su cableado que llegue a todas las personas en el Perú porque ahorita sabemos que por ejemplo en la región eh, de la costa, si sí podemos contar con buen internet, en, en la sierra, también de alguna manera, pero en la selva sí es, por ejemplo, muy difícil de poder conectarse, ¿no? Eh, pero sí también me pregunto, qué, ¿qué se entiende por acceso realmente? Como el que yo haga un clic en un botón y sí tenga señal de internet o hablamos de algo más. De hecho, esa es una discusión que se tiene también eh, sobre... Digamos, en, en Perú ya se pasó a la discusión previa que había si es que el, de, si es que el acceso a Internet es un derecho, humano es un derecho fundamental, ¿no? En muchos países del mundo eh, hay, existe esta discusión, hay quienes dicen que no es un derecho como tal, porque este, eh, el, el utilizar caballo en su momento era esencial, pero eso no significa que se tenía un derecho a no tener un caballo, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que la, la situación de pandemia ha manifestado de que los... Este, eh, internet permite el ejercicio de otros muchos derechos. Hoy en día para trabajar necesitamos internet, para, el, para ejercer nuestro de, derecho de educación necesitamos internet, incluso para quienes están en el ámbito legal para litigar necesitamos este, internet. Entonces lo que eh, se entiende que internet es, eh, permite el ejercicio de otros muchos derechos y se, y se plantea como una necesidad de, fundamental que el Estado tiene que cubrir, y justamente es en base a ello que se impone se entendería de que esta, esta obligación que tiene el Estado de, de permitir este, de permitir que las personas accedan a Internet es generar las condiciones de infraestructura más que nada infraestructura invertir en cableado eh, de fomentar de que haya inversión en infraestructura y en caso no haya por ejemplo, esta sería una gran diferencia eh, si es que no tenemos el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, bueno, la infraestructura se va a desarrollar en tanto haya privados que estén interesados en ello y estos privados, pues, puedan sacar un rédito económico de esta inversión. Pero si reconocemos que el derecho de acceso a Internet es un derecho fundamental, se genera la obligación de que si no hay privados que inviertan en ello, pues, el Estado, en cierta manera, tendría que invertir para llevar a Internet hacia zonas que de repente no son no son rentables para los privados, pero sí eh, se reconoce el derecho a esta persona. ¿no? Me imagino, en, la, en la Amazonía eh, generar infraestructura es cara eh, en la Amazonía y de repente no es rentable para los privados, pero como ya se tiene como un derecho fundamental, tiene el Estado la obligación de hacer los medios posibles para generar, ¿no? ya sea eh, facilitando este, concesiones o ya sea el mismo Estado, tal vez, invirtiendo directamente, podría ser. Eh, entonces, just, eh, por, por ahí es que se reconoce el derecho de acceso a Internet, ¿no? de que las personas puedan Acceder a, a poder conectarse a la red, ya sea a través de infraestructura de cableados, incluso podría ser también otros mecanismos como eh, podrían ser satélites o otras formas de acceso o, a través de Wi-Fi, pues, poniéndolas en las municipalidades. ¿no? Ok, entonces aquí por el momento entendemos que hay una gran concentración, un, un resaltar al tema de infraestructura. Entonces vamos a hablar de acceso como uno de los roles principales del Estado en mejorar o crear la infraestructura necesaria para que a nivel nacional podamos acceder a Internet. Buenas. Bueno, aquí de hecho tengo otras preguntas y sí creo que hay que agradecer un montón también a, a Edgar y a Lucía que nos han ayudado así en hacer estas preguntas, como que hace cinco minutos. Y lo que estábamos pensando también para analizar es qué consecuencias podría tener que no se haya reconocido el acceso a Internet con las características de libre y abierto dentro de esto como un derecho. De hecho, la, la propuesta que había hecho el congresista de Belaunde era reconocer el derecho de acceso, derecho de acceso a un Internet libre y abierto. ¿no? Uh -huh. eh, en la propuesta y bajo la lógica que se cree Internet es justamente que los protocolos que, que se generen en Internet sean abiertos. Entonces, este... Eh, y es en base a ello de que este proyecto estaba avanzando ¿no? para que Internet se entienda libre y abierto. No obstante, en, en lo que se pudo ver en los debates que se realizó en el, en el, en el Congreso, eh, el, los congresistas no tenían más o menos en claro qué significaba libre y abierto. A grandes rasgos, libre y abierto, y es como suena, ¿no? La, eh, Internet libre y abierto implica que las personas tengan la facultad de navegar por internet y utilizarla como mejor les conviene en el ámbito de su libertad, de que las, eh, tanto las empresas, personas, editoriales, eh, eh, lo que sea, puedan postear en internet de manera libre, abrir sus blogs, crear sus páginas web y abierto en la medida de que internet se pueda, eh, las redes eh, puedan interconectarse entre ellas. Por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de un internet abierto, un internet cerrado? ¿Cuál es ese? Por ejemplo, el que pasa en China donde los, las redes son cerradas y no es propiamente internet, estamos frente casi como a intranets, ¿no? Los protocolos Ay, no, no. son cerrados y no te permite sentir, interconectar entre redes, que eso es lo que es internet, conexión entre distintas redes, y, y la esencia de internet es que sea abierta, ¿no? Justamente para que eh, las redes peruanas se puedan conectar con las redes de otros, de otros países del mundo y la información circule de manera libre. El Congreso, no, el Congreso no tenía muy en claro qué significaba este, que sea libre y abierto. De hecho, muchos congresistas cuando hablaban mencionaban de que este, este concepto era muy ambiguo, era muy amplio y que este, podría prestarse a excesos y, y optaron para que se retire del proyecto de ley el concepto libre y abierto. Uh -huh. eh, Internet libre y abierto es una garantía de que no haya censura en Internet y que las personas puedan usar Internet de manera libre sin interferencias tanto del Estado y tampoco, eh, en principio, de los privados, ¿no? El, el Congreso, no sé, no le parecían esta, esta, estos principios de apertura y de libertad en el uso de Internet, y decidieron quitarlo. Incluso había un congresista que proponía de poner específicamente que el derecho de acceso a Internet tiene las limitaciones de ley, ¿no? con una visión más bien este, regulatoria y restrictiva de Internet, más que con una visión eh, que permita utilizar Internet en toda su potencialidad, me pregunto. Se reconoce el derecho de acceso a Internet, pero ¿de qué nos sirve un, un Internet cerrado? Un Internet donde solo podamos ver las páginas web o acceder a las redes que permite el gobierno. ¿De qué sirve ese derecho de acceso a Internet en realidad? ¿De qué sirve un derecho de acceso a Internet si no tenemos la libertad de nosotros postear la información que queramos? de que para abrir un blog necesitamos pedir una autorización del Estado o para abrir una página web tengamos que recurrir a la tramitología. O sea, eso, eso nos garantiza verdaderamente el derecho de acceso a Internet y eso es lo que retiró el Congreso del proyecto de ley original, que en cierta manera nos podría generar cierta preocupación porque oh, tengo el derecho de acceso a Internet, pero ¿qué implica ello? en regímenes autoritarios dice mira, la gente tiene derecho a acceso a internet pero al Internet que yo le permito, ¿no? Pero, mmm, Ok, ya eso sí está eh, ¿no? Porque una cosa es como, sí que bueno que el Estado se encarga de la infraestructura, porque por diversos motivos no se ha hecho hasta el momento, pero si ya empezamos a hablar, como tú dices, ¿no? que puede haber un tema de limitantes de qué puedo hacer en Internet desde cualquier lupa, entonces ya no estamos hablando del Internet como tal. Entonces... Sí, ya nos lleva Exacto, a, a, a preocupaciones muy grandes, ¿no? Que de pronto sí es muy importante desde ahora hacer llegar como esta preocupación pues a la gente que está tomando estas decisiones. Porque también, bien decías al inicio, que hay muchos lugares que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo si Internet puede ser considerado como un derecho, ¿no? El acceso a Internet. Y que en muchos lugares, como hay muchas discusiones... Y aquí creo que estas palabras de libre y cuál el otro y abierto, abierto. este pues se han, se han sacado posiblemente por no todavía una comprensión total de qué significa esto, ¿no? Y bueno, sí, es, totalmente. Sí. Y, y eh. creería yo, bueno, espero equivocarme, pero parecía cierto un poco sesgo, no, ojalá que no sea si autoritario en controlar internet, ¿no? Uh -huh. Internet crece, si lo conocemos hoy, porque es libre, porque es abierta, que está en la posibilidad de los usuarios de nosotros determinar qué contenidos queremos ver, de que si queremos subir cierto contenido. Y ese es eh, un contenido, de, un principio de Internet que deberíamos defenderlo y, y hubiera sido bueno que se reconozca en la Constitución. Ahora bien, es cierto que como reforma constitucional para que se apruebe esta, este proyecto, se requiere que se haga votación en dos legislaturas. La primera legislatura fue esta, yeah. la segunda, la legislatura son, digamos, los periodos de tiempo que trabaja en el Congreso, mayormente son ah, dos eh. al año. desde marzo a julio, vacaciones, y de ahí de agosto a diciembre y las otras vacaciones. Okay. La legislatura en el Cautaro fue esta, que termina en julio. Y el próximo Congreso va a ser el próximo Congreso que va a volver a discutir esta norma y va a determinar si es que se incorpora en la Constitución. Entonces, sería ideal en este caso que el próximo Congreso que venga este, revise la norma y pueda hacer estas modificaciones y pueda subsanar estas pequeñas falencias que en realidad no garantizarían un Internet como nosotros queremos, no libre, abierto, uh -huh. eh, neutral también. Entonces, eh, se reconoció, pero aún falta una votación más que esta votación, más esta ratificación, por así decirlo, la va a ser el próximo Congreso. Ok, okay, entonces estamos como a un check, falta el otro. Y en este asumo que vamos a poder tener chances como ciudadanos, como otras organizaciones, o sea, tenemos la chance de enviar cartas, de decir, oye, piensa en esto, piensa en lo otro, y de pronto sí sería muy bueno pensar en hacer cosas colectivas con la gente que nos puede estar escuchando o que también están preocupadas por el tema, ¿no? Sí, de hecho que sí, en este plazo de dos legislaturas justamente lo que se busca es que como la modificación de la Constitución, una reforma es un tema, digamos, por así decirlo, muy importante, uh -huh. el plazo de dos legislaturas es para que eh, pueda haber más debate público, para que lo, la próxima legislatura haya una reconsideración, y de hecho desde acá, eh, Interderecho, y también a quienes nos pueden estar viendo y les interesa el tema, eh, empezar a ver un poco más y ver qué podemos hacer sobre ello, porque en realidad... Eh, lo que queremos es un internet eh, libre, abierto, neutral no, no, no queremos un internet que pueda ser cerrado entonces eh, eso sí es lo que nos toca Y de hecho la otra pregunta que tengo también es súper interesante y es este, ¿por qué se ha incluido el derecho de acceso a internet dentro del artículo sobre el derecho a la educación? Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? El, bueno, el eh, nos, justo hicimos nosotros un pequeño texto interderecho comentando esa posibilidad, ¿no? el, el Congreso actual incluyó dentro del derecho a la educación porque lo entiende, entiende, pues, que el acceso, el acceso a Internet coadyuva a la educación, ¿no? Entonces, su contenido tendría que estar como que relacionado a la educación, pero consideramos que esa no es la técnica legislativa más apropiada. ¿Por qué? Porque da a entender en cierta medida de que Internet es importante en la medida que coadyuva a la educación, que sí, es importante, o sea, tenemos que ayuda a la educación, pero no es solo eso, ¿no? Internet es trabajo, es libertad de expresión, Internet es este ocio, disfrute de tu tiempo libre, eh, Internet es libertad de información, es tantas otras cosas que encuadrarlo dentro de uno, eh, dentro de, del precepto de la educación, en cierta manera limitaría sus alcances al momento, digamos, de tú, eh, cuando, digamos, un, un juez constitucional o tengan que resolver, aplicar este, este derecho... Eh, se limitarían a interpretar en cierta manera donde está ubicado, ¿no? que es el derecho a la educación? La otra propuesta era incluirlo de, dentro de lo que es el derecho a la libertad de expresión. Eh, yeah. Pero el problema también era como que el Internet no es solo tampoco libertad de expresión. Ah. Internet, mucho más, o sea, eh, Entonces, Entonces, eh, no, la, no, la propuesta que creíamos en que derecho que hubiera sido ideal era reconocerlo como un derecho autónomo, ¿no? Es decir, como un de derecho aparte en la Constitución, que no, que no esté pues incluido dentro de la la educación, necesariamente lo que es libertad de expresión, para facilitar pues su interpretación, su uso sistemático y ver pues que derecho eh, internet es transversal a muchos otros derechos, a muchos otros principios, y no es solo educación, no es solo libertad de expresión. Uh -huh. Y ese creo que también ha sido un, un pequeño fallo de técnica legislativa en cierta medida. Sí, es que ahí me queda pensando un montón que, o sea, sí son conceptos que no son fáciles como que de entender o que no están definidos al 100%, ¿no? Y esto se viene conversando desde hace muchos años, como por ejemplo definir qué es el Internet para de pronto con eso poder pensar en ciertas categorías, pero es que en verdad Internet uno lo puede utilizar para un montón de cosas, ¿no? Como para estudiar efectivamente, para trabajar. Para divertirte si quieres ver una película, para formar relaciones sexo-afectivas, para temas de salud también. Entonces, es, es tan amplio que, claro, como tú dices, ¿no? Meterlo acá o en libertad de expresión o en educación, de una manera que les queda chico. Sí, le termina quedando chico y, y ahí justamente el tema es de, de quiénes los operadores, ¿no? De, ya sean jueces, legisladores o quienes desarrollen estas disposiciones, cómo van a interpretar, no? Si solo le van a circunscribir a educación, ese ya es un pequeño problema. Y también otro problema que, que creemos que en cierta medida también tiene este proyecto que ha sido aprobado, es que nos reconoce, sí, tenemos derecho de acceso a Internet, pero ¿cuáles son sus contenidos? O sea, ¿qué implica el derecho de acceso a Internet? Es algo que nos preguntamos al inicio y tampoco termina de quedar claro eh, en la constitución cuáles son los contenidos mínimos, por ejemplo algo que se ha podido este, tener en cuenta es y lo que y es un principal problema para el internet libre en el mundo son los famosos apagones de internet no eh, que ahora mismo por ejemplo este, se están dando en el sudeste asiático donde hace poco hubo un golpe de estado con la profesora que enseñaba este, el baile entonces, eh, bueno, se están dando apagones de Internet porque cuando hay este cuando hay protestas, conflicto social, lo que tienden a hacer los regímenes autoritarios es apagar Internet, ya sea para todo el territorio o para un eh, sector de territorio específico. ¿no? De hecho, incluso en un momento se habló que en su momento en las protestas con Berino había como que apagones, interferencias. No se probó del todo, pero... Este, pero no es, no es no es este loco pensar de que algún auto régimen autoritario en un momento de descontento social te tenga este en la tentación de apagar internet para una determinada región en miras de proteger digamos la seguridad nacional imaginemos en Perú un conflicto un conflicto minero de los muchos que hay acá en Perú y que le está poniendo al gobierno pues este contra la espada y la pared y este conflicto está escalando y al gobierno no le gusta, y no sé, es que apagamos internet para esta región y no debe más internet. Ese tipo de acciones han debido estar prescritas, eh, uh -huh. creo yo, en la Constitución de manera taxativa. No, no, no, no hay este, supuestos que uno podría pensar que podrían ser razonables para que apagues internet para, para una región en específico para todo un país. ¿no? Esa acción tendría que estar totalmente prescrita eh, para justamente evitar estos. Eh, estos vaivenes autoritarios que podrían tener ciertos, eh, ciertas personas y garantizar la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de información. Porque nuevamente, los apagones de Internet se dan cuando hay conflictos sociales, cuando hay protestas, y, y eso es muy problemático. Eso debió haberse incluido en la Constitución, ¿no? de Que ningún gobierno tenga el poder de decir, desenchufo Internet de esta zona porque no me gusta. Tal cual. Eso, es un, eso es uno. Y, y, otro, y otro tema también que... Este, que de, eh, debió considerarse es que internet, en el desarrollo de internet no solo está el, el Estado este, tampoco están solo las empresas de, de prestadoras de servicios de acceso a internet no claro, está en internet en el desarrollo de internet, está la comunidad académica, está la comunidad este, técnica, estamos nosotros los ciudadanos, están las organizaciones de la sociedad civil, están sí, están los estados, están las empresas también, también se encuentran organismos internacionales, entonces eh, también debió garantizarse que cuando se vayan a discutir cosas en torno a Internet, eh, cómo se va a regular, si hay una propuesta, tal cosa, tal cosa, se garantice la participación, pues, de todos quienes estamos interesados en el desarrollo de Internet, porque al fin y al cabo nos afecta, ¿no? Eh, que mañana hay una restricción a e Internet, nos va a afectar a todos los que somos usuarios, entonces hubiera sido ideal que se garantice en la Constitución justamente ello, ¿no? la participación de todos los actores interesados en Internet que estén ahí presentes cuando se discutan problemáticas de Internet. Pero tampoco se tuvo en cuenta ello. Eh, entonces, eh, creo que a todas, este, es un texto perfectible que esperamos que en la siguiente legislatura se mejoren estos puntos. No, totalmente. Creo que o sea, hay todavía mucho trabajo que hacer como para asegurarnos este, nuestro, o sea, el, derecho, el derecho amplio ¿no? de, de poder acceder a internet de disfrutarlo también porque estamos en este espacio con diferentes objetivos internet y eh, como siempre comentamos y para el par hecho no es bueno ni malo ¿no? no tiene estas características sino que es un espacio donde en verdad podemos explorar muchísimas cosas podemos descubrir un montón de, de, de diversas oportunidades también que de alguna manera haya como huequitos legales que se puedan utilizar para limitarnos, para censurarnos, que... También es como, no sería extraño pensar que no va a pasar, porque uno viene pasando en otros países, como ya mencionaste, y porque también incluso el Estado peruano ya ha encontrado otras maneras de censurar algunas páginas sin tener como el marco legal adecuado para hacerlo, sin avisarnos a las y los ciudadanos. Entonces sí sería algo muy, creo que, lógico de, de preocuparnos y pensar qué podemos hacer. Eh, no sé si quieres agregar algo más, todavía tenemos como unos 10 minutitos. A mí ya se me acabaron las preguntas, entonces, si quieres agregar algo, Dismar. Sí, de, oh, hecho, perdón, de, de hecho... si que... alguien por ahí nos quiere escribir algo, estamos dispuestos. Sí, hay preguntas también. Sí, pueden hacernos llegar las preguntas y las, y las podemos ir comentando. Bueno, tampoco todo es malo en esta aprobación, tiene sus cosas buenas también. Por ejemplo... Eh, se reconoce la formación en el uso de tecnología y todo ello, ¿no? que va en contra de lo que es la alfabetización digital, ¿no? de fomentar la alfabetización digital, porque ¿de qué me sirve a mí tener acceso a Internet si no sé usar las herramientas? ¿no? Entonces, creo que al menos ese es una, sí se tuvo el tema ¿no? de, de entender dentro de que lo que implica el derecho a la educación y la formación educativa de los ciudadanos y las ciudadanas, el incorporar el, el, la alfabetización digital. Ese creo que sí es un buen punto que consideró el, el, el proyecto de ley y, y está muy bien, ¿no? Sí, y creo es que, que hecho, de hecho, es, pues, sí, María. No, es que, sobre ese punto me parece muy interesante, porque justo en un informe que realizamos con data del 2017, eh, en el 2019 que realizamos la investigación, que era lo más actualizado que, que encontramos, es que, por ejemplo, hablando de educación, de, eh, había una pregunta como, ¿qué porcentaje de escuelas secundarias... Eh, cuentan con Internet en Perú. Y lo que se había reportado era que casi el ochenta y tanto por ciento de escuelas secundarias en zonas urbanas eh, sí contaban con acceso a Internet, pero que la mitad, casi el cuarenta y uno por ciento más o menos de zonas rurales no contaban con Internet. Entonces, ahí nada más vemos una gran disparidad de, de acceso y con esto de un millón de oportunidades, ¿no? Sí, de hecho que sí, y es también una problemática que deboto de tocarse en la reforma, ¿no? El tema de la brecha digital, ¿no? La brecha digital Ajá. se manifiesta de zonas urbanas a zonas rurales, hay brecha digital de género también, entonces son problemáticas que como mandatos constitucionales al Estado debieron incorporarse, ¿no? Eh, acá creo que tenemos sí, una pregunta el de... Qué tanto amigo puede... Farsante se conectó tarde, dice. Entonces, está mandando la pregunta. Te la leo para que tú ahí le respondas. Dice, ¿qué tanto puede cambiarse el texto en la votación de la segunda legislatura? Si el texto termina siendo muy distinto, ¿contaría la primera aprobación? Eh, bueno, en principio, las, los cambios que se pueden hacer no tendrían que desnaturalizar el texto. Entonces... Eh... En este sentido, creemos que considerar e incorporar algunos principios y como Internet Libre y Abierto no desnaturalizarían el principio de la propuesta porque fue originalmente como se planteó, ¿no? El proyecto de ley como se planteó en un inicio reconocía Internet Libre Internet Libre y Abierto. Entonces, incorporar todo ello sin que desnaturalice totalmente la propuesta sí, sí se podría hacer. Entonces, eh, es, es, es un poco es un poco eso. Okay. Eh, bueno, ok. Eh, no sé si quieres agregar algo, Dilma. creo que igual hemos hecho, has hecho un gran análisis como en poco tiempo, así que no sé si quieres agregar algo adicional. Bueno, sí, el, y son varias cosas que podríamos conversar, ¿no? Que el, el derecho de acceso a Internet implicaría otras cosas más que hubiera sido interesante que se reconozcan, ¿no? Como es el tema de la neutralidad de red, que es algo que se discute mucho y que, por ejemplo, en Perú le hemos visto amenazado ahora último, en los últimos, este, hace, hace un año y medio más o menos, eh, que implica la neutralidad de red, de que ni el Estado ni las empresas privadas te pueden decir qué contenido miras en Internet. O sea, no pueden bloquearte arbitrariamente el acceso a una página web, en un aplicativo, uh -huh. sea lo que sea. Entonces, el, el problema es que no se reconoce el principio de, de neutralidad de red, entonces, de manera constitucional se deja en cierto margen de maniobra para que tanto el poder político como las empresas de repente podrían eh, bloquear el acceso a ciertas páginas web, a ciertos aplicativos que podrían resultar incómodos para ellos y que son necesarios justamente para resguardar lo que es la libertad de expresión. ¿no? Entonces, eh, ese sería un principio también que sería interesante discutir o tomar en cuenta. Y algo que mencionó, por ejemplo, el congresista dentro del debate, el congresista Omar Chejade, es que plantearía este, una ley de desarrollo, ¿no? una ley de desarrollo constitucional de esta disposición que podría, en cierta manera, complementar estos vacíos que podemos identificar sobre el derecho de acceso a Internet y que podrían servir justamente para reconocer estos principios que de repente no se reconocen a nivel constitucional, pero en una ley de desarrollo podrían implementarse. Y que eso sería sería bueno y sería desable, porque tampoco es, es ideal que una constitución sea sea un código, no sea al pormenor por todo, pero si hubiera, sido, si hubiera sido bueno que ciertos contenidos mínimos se hayan establecido en, esta, en este proyecto de reforma, pero bueno, creo que dentro de todo, y al menos es mi parecer, que menos el reconocer el derecho de acceso a internet ya es un paso, ¿no? Porque es un compromiso del Estado en permitir que todos y todas puedan acceder en condiciones de igualdad a internet. Hoy en día la pandemia nos mostró de que quien no tiene acceso a internet no está en condiciones de igualdad de otras personas. Exacto. El, el, el, el, el niño o niña que está en zona rural eh, no puede hacer su... De clase ah. en el colegio virtual, de la misma manera, que podría hacerlo un niño en la ciudad, un niño en la ciudad que tiene todas las facilidades de conectarse a Zoom y todo ello, ¿no? Sí. Entonces. Y, eh, no, dale, dale, perdón. Sí, entonces es, es importante resaltar ello. ¿no? Eh, justo la pandemia ha venido para mostrarnos de que la brecha digital, si no se soluciona, va a ampliar otras brechas existentes en el país, ¿no? en brechas económicas, brechas sociales brechas de género este, entonces sí, al menos creo que sí pretende solucionar esa necesidad pero le faltaron ciertas cositas para garantizarnos un buen internet creo yo. Sí, sí y pensaba como ya también, o sea, hemos eh, analizado algunas, algunos criterios creo que igual ya para hablar mucho más, de hecho esperamos seguir conversando eh, eh, de pronto con más eh, con Edgar como representante del área legal, también con Lucía, abogada, que también de hecho tiene otra, otros, otros contenidos que también darnos, ¿no? Eh, y pensaba también como en lo positivo, como dices, que de hecho yo asumo y espero que esta mirada eh, que se le está dando a internet por parte del Estado eh, implique también que haya una mejor, urgente capacitación por parte de los operadores en general del Estado, en entender a Internet, ¿no? En poder comprenderlo e ir más allá de que así ah, es como hago clic aquí y me conecté. Si no podamos también pensar que el acceso implica qué contenido hay ahí, el Estado, qué contenido actualizable que responda a las necesidades de chicas, chicos, chiques, niñas, niñas, niñas, eh, estoy produciendo, eh, qué me falta, entonces. Y también con esto que sí, pues no hay cierto apoyo a, a más personas que puedan estar interesados en aportar. Sí, totalmente, totalmente. Al menos esperamos de que esta, esta pequeña reforma que está teniendo el Estado, pues no solo quede en eso, ¿no? quede uh -huh. en esta muerte y que efectivamente brinden las condiciones materiales de acceso. Sí, y mira, acá Jonathan tiene un comentario, te lo leo, y creo que con eso ya podemos ir cerrando. Eh, Jonathan nos dice, ¿no creen que quizás antes de reafirmar la existencia del derecho a Internet, la tarea está en generar las garantías que la hagan efectiva? Porque creo que faltan las garantías y no los derechos. Bueno, eh, sí, bueno, sí si sí, la pregunta es sobre el tema de garantías desde el ámbito de derecho constitucional, entendería en, en, en, tal vez que va no por ahí. Eh, eh, Internet, el derecho de eh, acceso a Internet, eh, entendiendo las garantías ¿no? como aquellas instituciones que permiten el ejercicio de los derechos y tal, eh, creería que más bien Internet tiene sus propias garantías que permiten que Internet funcione de manera libre, abierta y como lo conocemos. ¿no? Entonces, eh, pues, eh, estas garantías que permiten que uno ejerza el derecho de acceso a Internet de manera completa en toda su dimensión, justamente es que sea neutral, que Internet sea abierta, que Internet sea libre. ¿no? Esas son eh, las garantías que en sí misma permiten este, de, que Internet pueda servirnos, ¿no? que no se reconozca el derecho de acceso a Internet y, no, y solo podamos acceder al contenido que nos permite el gobierno. Entonces, creo que más bien Internet abre otros, el derecho de acceso a Internet debería abrir otros, otro set de garantías que permitan un, un acceso, un, un uso, un acceso y un ejercicio del derecho de manera adecuada. Tal cual. Eh, y, uh -huh. y si estamos hablando de, no sé, si tenemos en cuenta infraestructura, por ejemplo, que es uh -huh. necesario, nuevamente, ¿no? Con el derecho de acceso a Internet, como en cierta medida como un derecho prestacional, ¿no? de que se tiene que... Eh, es, esto no implica, digamos, el reconocer el derecho de acceso a Internet no implica que mañana voy a iniciar un juicio al Estado y le voy a decir, conecta mi Internet. O sea, eso lo implica. Lo que implica, claro, lo que implica es que el Estado genere la obligación para que el Estado haga sus esfuerzos máximos para poder este, conectar tu internet, ¿no? Uh -huh. Es como el derecho al agua. Si, las personas tenemos derecho al agua, total derecho al agua, reconocido en la Constitución, pero eso no significa que mañana voy a hacer un juicio y decir, Estado, pone agua. ¿no? El Estado va a decir, mira, tenemos este plan de desarrollo y te vamos a cantear el agua de esta manera, que vamos a organizar la zona y va a llegar, y tic, tic, tic, tic. De la misma manera va a pasar con el derecho de con el derecho a prestar, menos en este aspecto. No voy a hacer un juicio para que me conecte a Internet, pero sí me tiene que el Estado garantizar de que me, este, está, eh, por ejemplo, está promoviendo la inversión en infraestructura para que me pueda conectar a Internet. Y si es que la cobertura que no me está llegando, el Estado tendría que dar... Este, razones suficientes o razonables para decirme por qué es que hoy en día yo no tengo de, de internet en casa, ¿no? Tendría que uh decir, -huh. no, que la infraestructura también me alcanza o qué sé yo. Entonces, este va por ahí también la cuestión. Sí, buenísimo. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Porque sí pensaba como a ver el ejemplo de agua hay mucha gente en Perú que no tiene acceso a agua potable y que eso es no es un derecho de ayer sino de mucho tiempo no sé cuánto pero sí mucho tiempo entonces y es, es algo necesario para vivir no eh, entonces sí me parece bueno hacer el punto que has hecho porque sí me parece también necesario que el Estado pueda socializar esa información, no comunicarlo como, ok, el plan de pronto de infraestructura va a ser esto, ¿no? El objetivo por, no sé, cinco años va a ser estos dos. Porque también tenemos que entender que Internet es todo un mundo que, que implica muchas cositas y que de hecho lo vamos descubriendo ahorita, conforme lo usamos. No, no Internet como creación no está ya cerrado, ¿no? Es algo que todavía es, es, estamos aprendiéndolo. Y, y bueno, con sí. esto, no sé si quieres decir algo de cierre, me, me da miedo que nos vaya a cerrar Instagram esto, así como así. <risa> eh, bueno, no, eh, gracias Mavi por estar aquí, gracias también a quienes nos están este, observando en este live. De hecho, eh, programaremos algunos en algunos siguientes días para seguir tratando estos temas, eh, para responder algunas dudas que se tengan. También esténse atentos al blog de Hiperderecho, que vamos a también subir nuestras eh, notas, nuestros comentarios sobre ello. Y nada, en resumidas cuentas, creo que es un paso, un mediano paso bien dado. Hay cositas por mejorar, pero este también si era algo que se tenía que hacer y es necesario. La pandemia nos mostró que uh -huh. es, esto es necesario. Y nada, eh, sería eso. Ah, creo que tenemos una pregunta más antes de cerrar. Creo que no, es Edgar que nos está recomendando ver este reportaje que es Aprendieron en Casa, que de hecho lo, hemos estado compartiendo en nuestras redes y lo vamos a hacer ahora. Eh, hizo una chica que incluso participó en un taller eh, sobre... Brecha Digital de Género que dictamos, así que el documental es muy potente y nos lleva a cuestionar más cosas, ¿no? Así que nada, gracias Dilma, gracias también a Edgar, Lucía, el Pollo Farsante, Lore y demás gente que han estado por acá y nos, ha, nos han escuchado. Vamos a seguir haciendo esto porque en verdad es algo picante y algo que acaba de pasar, entonces creo que nos puede eh, llevar a, a reflexionar más. Y nada, así que ya por ahí nos estamos viendo. Gracias a todas, a todos. Chao. Muchas gracias a todos. todos. Chao.